Bueno, pues aquí estoy con Cas, que está un poquito mejor. No termina aún le duele un poquito la manita. Y esta mañana les he montado esta piscina para que pueda hacer un poco de rehabilitación. De hecho, este parque es para él, porque eh, Valle pues eh, quiere jugar con él y a veces le hace un poco de daño. Así que se pueden ver, pero a través de la vallita. A ver, cariño. A ver qué piensas tú. ¡Uy, uy el agüita que fría está! ¡Uy, el agüita que fría está! A ver que eres un patito. Mira. Te acompaña, Valle. ¡Oti! Uh, ¡Qué divertido! Ay, ¡Qué divertido! ¡Sí! Poti. Ahí puedes descansar un poquito. Muy bien. Enseñale a nadar. Vaya, enseñale a nadar. Muy bien, así no se nada, sí. Tiene. El otro día estuvimos con él en el veterinario. Eh, y tiene como un problema metabólico, porque seguramente la nutrición que tuve de pequeñito pues tenía carencia de vitaminas y tal, y está con calcio, con vitaminas. Pues un poco como si tuviera un poco de raquitismo, por eso tiene, tiene el pico muy blandito. Y las articulaciones muy blanditas también. Entonces poco a poco. que poco te gusta el agua. Vale, salimos un poquito, salimos un... Podéis verle aquí cómo anda. ¿Sitín? Poco a poco, sí. poquito a poquito. Muy bien, ya puedes estar de pie.